Hasta encontrar lo que estaba pa' mí Mi mente maquinaba sin pensar en el dolor Las apariencias, el dinero, vendían por montón Que pensarán cuando me vean en mi maquinón? Siempre vino con los míos, importan, yo tengo el don ah, Hasta que logré yo cumplir mi sueño Mi vida se me va y voy sin freno En mi cuerpo yo cargo veneno Y ahora me toca hacerme el vuelo Yo cargo veneno Y ahora a mí me toca hacerme bueno Cosas Que me han paseado, como todo he sufrido y he llorado, pero nunca me he rendido. Fariseas que conmigo van de lado, y hablando de ese tiempo atrás, donde empezaba más la amistad. Ya cualquier enemistad es una larva más, se busca facturar sin importar a cuántos panas tengas que voltear. Hey, en modo zen, haciéndolo bien En mí me toca creer, boca grita en Mayday Si no soy yo, quien más puede ser? Yo solo le digo fuché Mientras al DJ le digo speed home shit, home man. Nada se conoce de puertas pa' entro Y la necesidad no dice hasta pronto, sino hasta luego, ey Muchos en su muy en la prueba de fuego Yo siendo terreno con mi alma pega al cemento Siente el gueto Centinela desde la 2, el 2 el ah, el NZ 042 El proceso el el está, el Lo vamos a ser real, más que real.